Conozca a María. María es una educadora en la Academia Naranja que enseña varios cursos, incluyendo estudios de medios, economía e historia. Dado que ella usa Moodle, sus alumnos pueden acceder fácilmente a estos cursos, revisar su progreso y ver qué necesitan hacer. María enseña sus cursos en inglés, pero Moodle funciona en más de 100 idiomas y aquí sus alumnos pueden rápidamente hablar unos con otros en Moodle y mantenerse comunicados mediante funcionalidades de notificación y mensajería. María logra que sus estudiantes compartan ideas en foros, los motiva con medios y usa exámenes para verificar su comprensión. Ellos pueden enviar tareas rápidamente desde sus teléfonos inteligentes, y María puede calificarlas cómodamente donde ella elija. Las herramientas de Moodle le ayudan a María para inspirar y apoyar a sus alumnos. Moodle es usado en todos los países del mundo por educadores como María, en salones desde kinder hasta bachillerato e instituciones de educación superior. Moodle también es ampliamente utilizado para entrenamiento en desarrollo profesional e inducciones en muchas organizaciones y negocios de diferentes tamaños. Hay cientos de millones de usuarios de Moodle globalmente y siguen aumentando los números. Lo que hace a Moodle la plataforma de aprendizaje de código abierto es nuestra dedicación al desarrollo y procesos abiertos construir y soportarlos junto con una comunidad global gigantesca y diversa. Nuestra misión es empoderar a educadores como María con herramientas flexibles poderosas que contribuirán a y están resultando en mejoras en nuestro mundo. Explore las diferentes maneras de comenzar con su propio sitio Moodle en Moodle.com.